Hey priminios, ¿cómo están? Bueno, hoy el de hoy es un video muy especial, hoy les traigo una sorpresa Les traigo a la, la webcam que hemos adquirido, eh, se llama Papa Look Y bueno, les voy a dar las especificaciones y vamos a probarla y disfrutarla juntos Por cierto, quiero saludar a mi colega Milior que siempre me dice que no vea la cámara <ríe> abierto el... bueno ya viene esta es la, la webcam ya les voy a mostrar eh, un poquito de, de lo que trae sus funciones y la vamos a probar, claro que sí. lo que trae es lo siguiente el USB para conectarlo directamente a nuestro ordenador bueno, esta es la webcam con su zapata para ubicarlo en nuestro ordenador o, también como pueden ver para ponerle trípode si tú si tú por ejemplo si tú por ejemplo quieres eh, no no colgarlo en tu portátil sino en un trípode pues también ya lo ves aquí aquí lo tiene como puedes ver o si no también colocarla de esta manera ya la tengo conectada en un momento pasaré a obs para que vean la, la calidad si me es posible Voy a hacer el, el intento. Te comento algo acerca de su resolución, que tiene una resolución de vídeo de 1920 por 1080, o sea que, que abarca un buen espacio. El modo de vídeo es MJPG y también yute 2. La velocidad de fotogramas en pantalla son de 10 a 30 fotogramas por segundo. La interfaz lo, lo conectas mediante el USB. Eh, también te digo que no soy un experto, pero eh, a medida de las, de las utilidades y del precio he elegido esta cámara, ah, ahora sí, vamos a ver la calidad. Ya estamos aquí con nuestra webcam Papa Look Full HD AF925. Estamos monitorizando un poquito. Y bueno, esa es la, la calidad que tiene, y como pueden ver. La resolución de vídeo es de 1920 por 1280. Es este tamaño, este cuadrado. Ahora les dejamos una imagen para que se hagan una idea más clara. El modo de vídeo es J. No, MJPG y YU2. MJPG es el movimiento del JPG, que son las imágenes y el yu dos pues hay que googlearlo un poquito pero son son eh, especificaciones para hacer los streams ya les digo la, la calidad a mí me sirve para pensar creo que no está nada mal eh, si tú quieres mejorar el audio o tener otro micrófono, pues excelente. Yo de momento quería mostrarles la calidad y bueno también que, que escuchen directamente el audio. Ahora les voy a mostrar una serie de filtros que tengo aquí en OBS. Que bueno, me los pasó nuestro colega Ángel Méndez que, que en esta cuarentena nos ha enseñado a utilizar mucho este software como ven con loot sin loot con loot sin loot el loot es un filtro que tiene que me lo pasó él como ven mejora se nota se nota la, la mejora un poquito a cerrar y la máscara la máscara también es otro, otro filtro que tenemos para dejarnos allí y esperé Movemos un poquito esto, ahí está también nuestro marcianito bailando, bueno de esta, de esta manera es la que nosotros hemos estado haciendo los directos esta cuarentena, bueno quiero mostrarles también la cámara que viene por defecto, del... Ajá, ven, es distinto, y nuestra cámara, webcam la pondría así. Eso es, listos para, para el stream. Un poquito de musiquita, y bueno, ya, ya seguiremos viendo. Bueno, como ven, la, la diferencia es una cámara bastante sencilla, pero que nos saldrá útil. Esperemos pronto poder vernos en los directos. Un abrazo, cuídense, éxitos en su vida y suscríbete a nuestro canal. <risas>